y retembró informes desde el Cicentro, a los pueblos originarios de México, a la sociedad civil de México y del mundo, a la sexta nacional e internacional, a los medios libres de comunicación, hermanos y hermanas. Es el momento de los pueblos, de sembrarnos y reconstruirnos. Es el momento de pasar, la ofens de pasar a la ofensiva. Y es este el acuerdo que se dibuja en nuestros ojos, en los individuos, en las comunidades, en los pueblos, en el Congreso Nacional Indígena. Es tiempo de que la dignidad gobierne este país y este mundo, y a su paso florezca la democracia, la libertad y la justicia. Damos a conocer que en la segunda etapa del V Congreso Nacional Indígena, Evaluamos minuciosamente el resultado de la consulta a los pueblos que somos el Congreso Nacional Indígena y que tuvo lugar los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2016, en los cuales de todos los modos las formas y las lenguas que nos representan en la geografía de este país Emitimos acuerdos de asambleas comunales, equidales de colectivos municipales, intermunicipales y regionales que una vez más nos lleven a entender y asumir con dignidad y rebeldía la situación por la que atraviesa nuestro país, nuestro mundo. Saludamos los mensajes de apoyo, de esperanza y de solidaridad que dieron intelectuales, colectivos y pueblos que reflejan esperanza ante nuestra propuesta a la que denominamos que en su centro en la tierra y que hicimos pública en la primera etapa del, del V Congreso Nacional Indígena saludamos también las voces críticas, muchas de ellas con argumentos fundamentales racistas que reflejan una indignación rabiosa y desprecio por pensar en que una mujer indígena pretenda no solo contender en una elección presidencial, sino plantear cambiar realmente desde abajo a este dolido país. A todos ellos le decimos que en efecto retembló la tierra y nosotros con ella. Y que pretendemos acudir la conciencia de la nación, que en efecto pretendemos que la indignación, la resistencia y la rebeldía figuren en las boletas electorales del 2018, pero que no es nuestra intención competir en nada con los partidos y toda la clase política que aún nos debe mucho, cada muerto, desaparecido, encarcelado, cada despojo, cada represión y cada desprecio. No nos confundan. No pretendemos competir con ellos porque no somos lo mismo, no somos sus palabras mentirosas y perversas. Somos la palabra colectiva de abajo y a la izquierda, esa que sacude al mundo cuando la tierra retiembla con epicentros de economía y que nos hacen tan orgullosamente diferentes que, uno, mientras el país está sumergido en el miedo y en el terror que nace entre miles de muertos y desaparecidos en los municipios de la montaña y costa de Guerrero, nuestros pueblos han creado condiciones de seguridad y justicia verdadera. En Santa María, Ostula, Michoacán, el pueblo Nahua, se ha unido con otras comunidades indígenas para mantener la seguridad en manos de los pueblos, en donde el epicentro de la resistencia en la Asamblea Comunal de Ostula garante de la ética de un movimiento que ha permeado ya los municipios de Aquila, Cocuyana, Chinicuila y coman en la meseta Purépecha la comunidad de Cherán ha demostrado que con organización sacando a los políticos de su estructura del mal gobierno y ejerciendo sus propias formas de seguridad y gobierno se, con sus propias formas de seguridad y gobierno se puede no solo construir la justicia sino que al final en otras geografías del país solo desde abajo desde la rebeldía se reconstruyen nuevos pactos sociales, autónomos y justos. Y no dejamos ni dejaremos de construir desde abajo la verdad, la verdad y la justicia negada para los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa Guerrero, desaparecidos, los tres compañeros estudiantes que fueron asesinados y los compañeros heridos, todo por el narco gobierno mexicano y sus fuerzas represivas. Mientras tanto, los malos gobiernos criminalizan la lucha social, la resistencia y la rebeldía, persiguiendo, acosando, desapareciendo, encarcelando y asesinando a hombres y mujeres cabales que luchan por causas justas. Dos, mientras la destrucción alcanza todos los rincones del país, sin conocer límites, alejando la pertenencia a la tierra y a lo sagrado, el pueblo... Huirárica, junto con los Comités en Defensa de la Vida y del Agua, del Altiplano Potosino, han dado muestra que se puede defender un territorio. Su medio ambiente y equilibrios con base en reconocerse uno con la naturaleza, con una visión sagrada que renueva cada día los vínculos ancestrales con la vida, la tierra, el sol y los antepasados abarcando siete municipios en el territorio sagrado ceremonial de Uricuta de San Luis Potosí. Tres, mientras los malos gobiernos deforman las políticas del Estado en materia educativa, poniéndolo al servicio de las corporaciones capitalistas para que esta deje de ser un derecho. Los pueblos originarios crean primarias, secundarias, bachilleratos y universidades con sistemas educativos propios, basados en la protección de nuestra madre tierra, en la defensa territorial, en la producción, en las ciencias, en las artes, en nuestras lenguas y pese a que la mayoría de estos procesos crecen sin apoyo de ningún nivel de mal, del mal gobierno. Está al servicio de todas y todos. Cuatro, mientras los medios de comunicación de paga, voceros de quienes prostituyen, cada una de las palabras que difunden y engañan manteniendo dormidos a los pueblos del campo y la ciudad, haciendo pasar por delincuentes a quienes piensan y defienden lo que es suyo, y siempre son los, y siempre son los malos, los vándalos, los inadaptados, en tanto que los que viven de la ignorancia y de la enajenación son los socialmente bien, y los que oprimen y reprimen, explotan y despojan son siempre los buenos. Los que, merecen respeto, respet los que merecen ser respetados y gobernar para servirse. Mientras eso pasa, los pueblos han hecho medios propios de comunicación, ideando formas diversas para la, que la, la conciencia no sea opacada por la mentira de, que los capitalistas imponen, usándolos además para fortalecer la organización de abajo, de donde nace cada palabra verdadera. Cinco mientras la democracia representativa de los partidos políticos se ha convertido en una burla a la voluntad popular en la que los votos se compran y se venden como una mercancía más y se manipula por la pobreza en la que los capitalistas mantienen a las sociedades del campo y de las ciudades los pueblos originarios siguen cuidando y fortaleciendo formas de consenso y asambleas como órganos de gobierno en las que la voz de todos y todas se hacen acuerdos profundamente democráticos, abarcando regiones enteras a través de asambleas que versan en torno a los acuerdos de otras asambleas y estas a su vez de la voluntad profunda de cada familia. 6. Mientras los gobiernos imponen sus decisiones en beneficio de unos cuantos, suplantando la voluntad colectiva de los pueblos, criminalizando y reprimiendo a quien se oponga a sus proyectos de muerte que se imponen sobre la sangre de nuestros pueblos, como es el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, fingiendo, fingiendo que consulta, consulta, consulta mientras imponen su, impone su muerte. Los pueblos originarios tenemos los modos y las formas constantes de consulta previa, libre e informada, por pequeña o grande que ésta sea. 7. Mientras que, que con sus reformas privatizadoras, los malos gobiernos entregan la soberanía energética del país a los intereses extranjeros y los altos costos de la gasolina, delatan la mentira capitalista, que solo traza caminos para la desigualdad y la respuesta rebelde de los pueblos indígenas y no indígenas de México, que los poderosos no podrán ocultar ni callar. Los pueblos hacemos frente y luchamos por detener la destrucción de nuestros territorios por el tránsito. Los parques eólicos, los pozos petroleros, gasoductos y aeroductos en, esta, en estados como Veracruz, Sonora, Sinaloa, Baja California, Morelos, Yucatán y otros. 8. Mientras los malos gobiernos imponen una alimentación tóxica y transgénica a todos los consumidores del campo y las ciudades, los pueblos maya mantienen una lucha incansable por retener la siembra de transgénicos en la península de Yucatán y en todo el país por conservar la riqueza genética, genética ancestral, que además significa nuestra vida y organización colectiva y la base de nuestra espiritualidad. Mientras la clase, perdón, nueve, mientras la clase política solo destruye y promete, los pueblos construimos no para gobernar, sino para existir con autonomía y libre determinación. Nuestras resistencias y rebeldías constituyen el poder de abajo, no ofrecen promesas ni ocurrencia, sino pro procesos reales de transformación radical en el que participan todos y todas, y que son tangibles en las diversas y enormes geografías indígenas de esta nación. Es por eso que como Congreso Nacional Indígena, reunidos en este congre Congreso nacional, 43 pueblos de este país acordamos, nombrar un consejo indígena de gobierno con representantes, hombres y mujeres, de cada uno de los pueblos, tribus y naciones que lo integran, y que ese consejo se proponga gobernar este país, y que tendrá como una voz a una mujer indígena del Congreso Nacional Indígena, o sea, que tenga sangre indígena y conozca su cultura o sea, que tiene como una vocera a una mujer del CNI que será candidata independiente a la presidencia de México en las elecciones del año 2018. Es por eso que el CNI, como la casa de todos los pueblos, somos los principios que configuran la ética de nuestra lucha y en la que caben todos los pueblos originarios de este país. Esos principios en los que se aloca el Consejo Indígena de Gobierno son obedecer y no mandar representar y no suplantar, servir y no servirse, convencer y no vencer, bajar y no subir, proponer y no imponer, construir y no destruir. Es lo que hemos inventado, reinventado, no por, no por gusto, sino por la única forma que tenemos de seguir existiendo. Es decir, esos nuevos caminos sacados de la memoria colectiva de nuestras formas, de nuestras formas propias de organización, son producto de la resistencia y la rebeldía, del hacer frente cada día a la guerra, que no ha parado y que no ha podido acabar con nosotros. En esas formas no solo ha sido posible trazar el camino para la reconstitución integral de los pueblos, sino nuevas formas civilizatorias, esperanzas colectivas que se hacen comunitarias, municipales, regionales, estatales... ...y que están dando respuestas precisas a problemas reales del país... ...lejos de la clase política y su corrupción. Desde este quinto Congreso Nacional Indígena... ...llamamos a los pueblos originarios de este país... ...a los colectivos de la Sexta... ...a los frentes y comités de, en el del campo... ...y las ciudades... ...a la comunidad estudiantil, intelectual, artística y científica... ...a la sociedad civil no organizada y a todas personas de buen corazón a cerrar filas y a pasar a la ofensiva a desmontar el poder de arriba y reconstituirnos ya no solo como pueblo, sino como país desde abajo y a la izquierda a sumarnos en una sola organización en la que la dignidad sea nuestra palabra última y nuestra acción primera los llamamos a organizarnos y a parar esta guerra a no tener miedo, a construirnos y sembrarnos sobre las, sobre las ruinas dejadas por el capitalismo. Es eso lo que nos demanda la humanidad y nuestra madre, que es la tierra. En ello encontramos que, es el tiempo, que ya es el tiempo de la dignidad rebelde y que, materialicemos, y que materializaremos convocando a una asamblea constitutiva del Consejo Indígena de Gobierno para México en el mes de mayo del 2017 y desde este momento tendremos puentes a los compañeros y compañeras de la sociedad civil los medios de comunicación y a los pueblos originales para hacer retemblar en sus centros la tierra vencer el miedo y recuperar lo que, lo que es de la humanidad de la tierra y de los pueblos por la recuperación de los territorios invadidos, a destruir, invadidos o destruidos por la presentación de los desaparecidos del país, por la libertad de todos y todas los presos políticos, por la verdad y la justicia, por los asesinados, por la dignidad del campo y de la ciudad. Es decir, no tengan duda, vamos por todo. Pues sabemos que tenemos enfrente quizá la última oportunidad como pueblos originarios y como sociedad mexicana de cambiar pacíficamente y radicalmente nuestras formas propias de gobierno haciendo que la dignidad sea el epicentro de un nuevo mundo. Desde Sidesi, Unitierra, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, nunca más un México sin nosotros, Congreso Nacional Indígena, Ejército Zapatista de Vida.